Bienvenida, hoy vamos a realizar un Grammy de este bolso este. esto es lo que vamos a realizar porque mi grupo de bolsas tejidas, bolsas tejidas y manualidades de mi facebook me la están pidiendo hace ya mucho tiempo y yo voy a realizar este este recuadro que aquí está el, el gráfico como lo entendía lo voy a hacer y el bolso en sí yo no lo voy a hacer nada más que con 6, pero en este tutorial no es, este tutorial se va a hacer muy largo con este Grammy porque hay mucho que explicar entonces pues os voy a enseñar a hacerlo en el siguiente tutorial que será dentro de un par de semanas pues haré el bolso que he dicho que lo voy a hacer con boquilla no lo quiero tan grande entonces yo ya he hecho muestra yo hice este y hoy hice la grabación pero no veo que se vea bien entonces voy a volver a hacer la grabación mi bolso lo voy a hacer con cola de ratón por los que están aquí en españa con cola de ratón blanca y por eso lo voy a hacer pequeño porque el, el, los, estos billos con cola de ratón fina ¿eh? que la hay gorda y yo la compré en esa base de y vale a unos 60 entonces pues si así, hiciera tan grande como viene en este bolso saldría caro entonces a unos 60, 30 recuadros más base más lo de arriba, hacer una idea. Entonces yo lo voy a hacer con 6, dos en los laterales y 6 por detrás y una base. Con cola de ratón fina. También lo he hecho con hilo en a hilo es que este bolso es para hacerlo con un buen material ¿para qué? porque si te da una panza de trabajar que no dé de sí no les hagan pelota, o sea que va a durar para toda la vida tanto el hilo nailo como la cola de ratón fina es idea para este bolso otro material no lo recomiendo si queréis hacerlo con lana pues hacerlo eso ya es lo que vosotros deseáis bueno pues vamos a empezar tenéis que realizar voy a hacerlo con una lana gorda blanca para ver y he bajado bastante la cámara para que se vea todo bien, pues voy a hacerlo con lana blanca gorda. Voy a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico mmm, voy a hacer cuatro medios puntos. Yo ya he hecho uno y la colita esta la tejéis junto también para que salga más pronunciado el agujerito de, del Grammy de recuadro. Dos, 3 Y 4 Espero que con esta lana Y tan gorda Veáis bien las cosas Porque ya la verdad es que no sé cómo hacer el tutorial Cuando ya la había realizado con la lana roja Pero no veo que se vea bien Lo digo porque las personas que no saben español Pues que me ven y sabrán hacerlo también Que también tienen derecho Entonces vamos a cerrar un poco el círculo cerramos un poco y hacemos un punto deslizado. hacemos puntos deslizados vamos a abrir los círculo un poco porque no quiero que se cierre mucho bueno pues nada más hacer puntos punto subimos con una cadena de 3, 2 y 3. Y en el primer punto de los 4 que hemos realizado vamos a hacer 3 medios puntos. Estar muy atenta a las dos primeras vueltas. Muy atenta. el tercera vuelta es repetitivo, pero estas dos son muy importantes. 3 medios puntos en el primer punto de los 4. 2 y 3. Y otra vez subimos con una cadena de 3. 1, 2 y 3. Y vamos al siguiente punto. Y realizamos 3 medios puntos. 1. 2 y 3 y otra vez subimos con una cadena de 3 1 2 y 3 en el siguiente punto otra vez 3 medios puntos 1 2 y 3 Subimos con una cadena de 3, subimos otra vez con una cadena de 3 y el último punto hacemos los 3 medios puntos. 1, 2, y tres ok ya tenemos las cuatro esquinas veis con cuatro cadenas y ahora nada más terminar ahora a partir de ahora es todo repetitivo pero no todavía no no no no no esta vuelta la esta que he hecho más la siguiente estará muy atentos vamos a subir con cuatro tres y 4. Y la cadena que le sigue, que está aquí, vamos a realizar un medio punto. Lo vamos a cerrar la cadena de cuatro en la cadena del tres de la anterior vuelta. Con un medio punto. Y antes hemos realizado tres medios puntos. ¿No? Uno, dos y tres. Por el primero, no lo atejéis. Vamos al segundo solo en esta vuelta vamos a hacer esto 1 ¿eh? y 2 otra vez subimos una cadena de 4, 2, 3 y 4 y en la siguiente cadena cerramos con un medio punto aquí hay 3, 1, 2 y 3, este no se hace, vamos al segundo y hacemos todo un medio punto y el otro medio punto que hay, vale subimos con una cadena de 4, 2, 3 y 4 y lo cerramos con la cadena anterior con un medio punto aquí lo mismo 1, 2, 3 este no se hace nos vamos al segundo 1 y 2 subimos con una cadena de 4 1, 2, 3 3 y 4. Y la cadena anterior lo cerramos. ¿Ok? 1 con un medio punto. Y ahora aquí tenemos ya 1, 2, 3, 4. No, tenemos 3. Este lo, hacemos lo mismo. Este se salta hacemos o no sé si este no, este ya empezamos a hacer el medio punto a partir de aquí ¿eh? no se salta ojo, ¿eh? cuando terminemos la última cadena de esta vuelta el siguiente punto que hay enseguida lo tejemos uno, a partir de ahora es ya todo igual y dos pero no vamos a tejer el último este no ok no lo saltamos y hacemos una cadena de 4. ya esto es repetitivo hasta la vuelta hasta que tengamos nueve medios puntos en cada lado cuando tengamos nueve medios puntos veis esto me lo salto y cierro en la siguiente cadena con dos medios puntos con esto vamos a ir creciendo, aumentando, ¿ok? Con dos medios puntos. He cogido Pelusa. Con dos medios puntos. Dos. El siguiente lo tejemos. ¿Veis aquí? Está aquí, ¿no? ¿Lo veis? Uno. 2 y el siguiente no lo saltamos esto vamos a hacerlo hasta que tengamos 9 medios puntos en cada lado nos saltamos y hacemos una cadena de 4 2 3 y 4 por eso es muy importante la primera y la segunda vuelta que lo hagáis bien y cerramos con dos medios puntos otra vez nos tejemos el primero nada más empezar 1 y 2 y nos saltamos el punto este no lo hacemos no se hace hacemos una cadena de 4 1 2 3 y 4 y cerramos con dos medios puntos. Uno y dos. Y si no me equivoco, pero voy a contar una cosa. Y este ya es el último. primero a este Uno y 2 y nos insertamos este punto 1 2 3 y 4 y cerramos con dos medios puntos 1 y 2 y si no me equivoco aquí ya hay 4 medios puntos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, salto y ahora vamos a realizar tres medios puntos y el cuarto lo saltamos 1, 2 y 3 y este cuarto el cuarto nos lo saltamos y hacemos una cadena de 4 2 3 y 4 cerramos con dos medios puntos y nos vamos al siguiente tejemos nos va a empezar 1 2 y 3 y nos saltamos este punto antes de llegar a la cadena 1 2 3 y 4 y cerramos la cadena con la siguiente cadena con dos medios puntos 1 y 2 y tejemos los tres medios puntos y nos saltamos un punto 1, 2, y 3 y nos saltamos este punto ok no lo realizamos y nos subimos 1, 2, 3 y 4 pues voy a hacer como dos vueltas más y ya está luego nos vemos que tengamos 9 puntos en cada lateral que eso va a pasar cuando dos medios puntos ahora os lo digo 1 así que demos vueltas vamos a ir aumentando cuando hagamos las 4 partes en las quintas ya eh, hemos aumentado 2 3 supongo que ya en la siguiente tenemos 5 puntos pero vamos a hacer 3 y 4 vamos a tejer 3 4 1 y 2 aquí ya ve aquí hay 1 2 3 4 y 5 pero vamos a tejer 4 nada más empezar a hacer el primer medio punto segundo 2 3 y 4 el quinto este no lo saltamos 1 2 3 y 4 y cerramos con dos medios puntos Así es todo repetitivo hasta que tengamos nueve medios puntos en este lado. Voy a hacer esta vuelta y ya está. Y ya nos vemos cuando uno, dos, tres y cuatro. Este no se hace. Uno, dos. 3 y 4 y cerramos con 2 medios puntos y realizamos otra vez 4 medios puntos ya mismo tendremos cuando demos la vuelta de todo ya tendremos 6 y realizaremos 5 1 2 3 y 4. Y nos saltamos este punto. 1, 2, 3 y 4. Y dos medio punto. Y enseguida hacemos el primer punto, 1, 2, 3 y 4 y nos saltamos este punto, 1, 2, 3 y 4 y cerramos con 2 medios puntos y aquí ya supongo que tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pues aquí hay que hacer 5 medios puntos y es esto lo saltamos. 1 2 3 4 5 y 6. No, 5 cinco, cinco, cinco, perdón, perdón. 5 5 es esto no se hace. Y subimos una cadena de cuatro. Y ya aquí nos vemos. Ya cuando hagáis siete. Y os a ocho. Ahí para ahí. Hacéis las cuatro referencias. 1 y 2. ¿Vale? Y así se va viendo. El Grammy. ¿Lo veis? Se va viendo de la parte de al revés y esto es lo que vemos mientras tejemos. Nos vamos a ver cuando tengáis nueve medios puntos, ¿ok? 9 nueve, nueve. Y eso va a pasar cuando hagáis 7 hay ocho puntos y salta el octavo. Hacéis las cuatro relaciones y nos vemos en la última cadena. No sigáis tejiendo porque ya tenéis nueve medios puntos en cada lado. Porque al realizar dos medios puntos en cada cadena, a, ahí ya tenemos nueve medios puntos de cada lado. O sea que nos vemos cuando tengamos nueve medios puntos. Un grupo de cuatro lados con nueve medios puntos. ¿vale? Eso va a pasar cuando sea ocho puntos, pero tejéis siete y os saltéis el ocho hacer las cuatro relaciones y nos vemos ahí en la última cadena me quedan dos laterales por hacer para que sepáis a dónde tenéis que parar lo pongo aquí para que sepáis ahora cuando hagamos siete puntos tejí, tejemos siete y tenemos que saltarnos el 8. cuando hagamos los cuatro lados tenemos ya nueve puntos porque a ponerle dos medios puntos en cada cadena y nos saltamos uno ya tenemos nueve medios puntos ahí paramos entonces os dejo esto para que sepáis lo que estáis haciendo entonces me quedan dos laterales estos dos ya lo he hecho que ya tienen nueve y he hecho ya mis dos medios puntos en la cadena esta y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el del 8 no se hace y se salta 1, 2, 3 y 4. Y lo cerramos en la siguiente cadena con dos medios puntos. Y me queda la última lateral de 7 más el que nos saltamos que es 8. 1 2 3, 4, 5, 6 y 7 y el 8 no lo nos saltamos 1, 2, 2, 3, y 4 y hacemos dos medios puntos y ahora os voy a contar para que veáis que tenéis 9 puntos aquí con estos dos que hemos tejido ya tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 veis que hay 9 puntos 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bueno pues ya cuando hemos hecho eso que tenemos un grupo de 9 en cada lado en la siguiente vuelta, aquí vamos a tejer el primer que tenemos, vamos a tejer 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Y nos saltamos el noveno. Y ahora, a partir de ahora, hasta que tengamos 13 medios puntos aquí, vamos a subir con una cadena de 5, 2, 3, 4 y 5. No me gusta la cadena esta. 3. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Una cadena de 5, ¿ok? Cuando tengamos el grupo de 9 y vamos a tejer 8. En la siguiente, la siguiente vuelta es ya en la siguiente, aquí ya es de 5 la cadena. Tenemos que agrandar la cadena para que el recuadro se abra, ok. Y hacéis dos medios puntos. Hago esta vuelta hasta llegar aquí y nos vemos ya cuando tengamos 13 medios puntos en cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 el noveno nos saltamos 1, 2, 3, 4 y 5, y cerramos con dos medios puntos con la cadena de la vuelta anterior. Dos medios puntos. Bueno, nos vemos aquí, ¿vale? Tenéis que hacer esta y esta. Bueno, pues ya estamos en la vuelta que tenemos 10 puntos en cada lado, y vamos a saltar un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hacemos hasta 9 y saltamos con una cadena de 5, veis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, pues ya os hago este y vosotras seis los otros tres lados vale 1 2 3, 4, 5 6, 7. 8, 9, sí, 9, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. El de 10 nos lo saltamos y hacemos una cadena de 5. 2, 3, 4 y 5. Y cerramos con dos medios puntos. Venga, vosotras seis, la, nos vemos así, así, hasta llegar aquí. Bueno, aquí estoy acabando ya el grupo ese del noveno, que es harto el noveno, ya lo estoy acabando. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cierro con dos medios puntos. Y cierro con dos medios puntos. Y aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tejemos hasta 10 y saltamos el 11. El 11 no se hace. Hago este y ya nos vemos en el grupo que es 12, que tejemos 12 y nos saltamos el 13, ¿vale? Ahí paramos, hacemos los cuatro lados, nos vemos aquí cuando hagamos 12 y nos saltamos un punto que tenga 13 puntos ok ahí nos vemos yo voy a hacer este lateral con vosotras Uno, dos. es igual que antes nada más que lo estamos haciendo con cadenas de 5 y ya os digo que lo más importante es la primera y la segunda vuelta. Muy importante, ¿ok? Pero voy a contar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10. El 11 no se teje. 1 2 3 4 y 5 y cerramos la siguiente cadena con dos medios puntos y ya está y aquí ya tenéis lo mismo en este lateral ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el 11 no se da veis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 el 11 no se da y ya está ya nos vemos en el grupo de 13 medios puntos que será cuando hagáis 12 y tenéis que saltar el 13 ahí paráis en la última cadena lo hacéis todo y nos vemos en la última cadena bueno pues ya me queda la última vuelta de 13 puntos vale he hecho dos medios puntos en esta cadena y 1 2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 y 12 y nos saltamos este punto yo ya lo he hecho en los cuatro lados vale y 1 2 3 4 y 5 y hacemos los dos últimos medios puntos porque a partir de ahora vamos a disminuir pero para que veáis tenemos los 13, tenemos 14, hemos puesto 2, tenemos 14 puntos en cada lado, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, que no estos dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 14. Bueno, pues a partir de ahora, mira cómo lo veis. Mira cómo se va viendo. Muy lindo, aquí sí. Es precioso es precioso este gráfico Va ha quedado unos bolsos preciosos yo creo que también una manta quedaría muy linda con este Grammy bueno, pues ahora a partir de ahora vamos a disminuir ok ahora vamos a hacer la primera son dos cadenas ¿veis? ahora lo veis lo hace, hago dos y vosotros hacéis los otros dos para que no se haga muy largo el tutorial entonces nada más terminar la última vuelta que hemos hecho de 12 más 1 pues ahí paramos en la última y ahora y hacemos los dos medios puntos última cadena y ahora subimos 1 2 3 y 4 4 y el primer punto no se hace se hace el segundo este no aquí ahí cerramos la cadena con un medio punto vale en el segundo punto y ahora vamos a tejer 10 1 no contamos el que hemos cerrado ¿eh? contamos a partir de aquí 1 2 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 y nos saltamos dos puntos. Lo mismo que hemos hecho aquí, que hemos saltado aquí a partir de ahora, siempre nos vamos a saltar dos puntos y vamos a tejer en el segundo punto. Ok, dos puntos. Hacemos una cadena de 2, 3 y 4. De 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con un medio punto. Uno, nada más. Ya vamos a cerrar con un solo medio punto las cadenas. Ahora subimos otra vez. Uno, dos, tres y cuatro. Y nos vamos al primer punto. No lo tejemos, que está aquí. Este no. Y vamos al segundo y cerramos la cadena con un medio punto vale veis 1 y 2 y tejemos 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y nos saltamos dos puntos. ¿Veis? No se hace. Y subimos con una cadena. 1, 2, 3 y 4. Y cerramos con un medio punto. 1 un medio punto y ahora volvemos a subir con una cadena de 4, 2, 3 y 4 el primero no se teje el segundo lo cerramos en el segundo punto nos saltamos un punto y cerramos con un medio punto bueno pues así hasta llegar aquí ok vaya a ser este y este bueno este ya es el último una cadena de cuatro 1 2 3 y 4 y el primero no el segundo y ya está y ahora vamos a tejer ocho medios puntos que veis ya hemos hecho este, este este y este, el que estamos ahora en el siguiente, vamos a tener tres cadenas de separación. Vale, o hago la esta y otra más, y la siguiente la hacéis vosotras: uno, dos, tres, cuatro. 1 2 3 4 5 no esto no cuento este 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y tiene que haber dos puntos No ay madre mía espérate 1 2 3 4 5 6 7 8 ah bueno perdón 9 tejemos 9 10 medio punto porque antes hemos tejido y nos saltamos 2 tejemos 10 sí sí es que éste tiene los puntos que teníamos el otro lado está es el último lateral de esta cadena vale y nos saltamos dos puntos y hacemos 1 2 3 4 y unimos con un medio punto la cadena siguiente y ahora hacemos otra cadena 1 2 3 y 4 ahora vamos a tener tres cadenas en cada esquina 1 2 3 y 4 veis 1 2 y esta es la tercera y lo mismo que antes este punto no lo realizamos este nos saltamos al segundo y medio punto y empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 6 7 6, y 7 tejemos 7 vale tejemos 7 y dejamos estos dos puntos sin hacer 1 2 3 y 4 y nos vamos a la cadena anterior y cerramos con un medio punto y volvemos a subir con una cadena de 4, 2, 3 y 4 y cerramos el siguiente con un medio punto y otra vez hacemos lo mismo 1, 2, 3 y 4 el primero no se teje nos vamos al segundo y realizamos los siete medios puntos vale ahora tenemos 1 2 y 3 1 2 y 3 pues vosotras ya hacéis estos dos estos dos y aquí nos vemos bueno pues ya habéis hecho la que tengáis tres cadenas en cada lado una 1 2 y 3 veis 1, 2 y 3 1, 2 y 3 estamos aquí pero nos falta todavía el lateral de 7 puntos como aquí hay ¿vale? y ahora a partir de aquí vamos a hacer otra cosa entonces todavía me falta por hacer los 7 1 2 3 4 5, 6, este es lo último, y 7 los dos puntos y realizamos una cadena de 4, 1, 2, 3 y 4. Nos vamos a esta cadena. Ahora estaros atento que vamos a hacer otra cosa diferente. Medio punto. 1, 2 3 y 4 nos vamos a la siguiente cadena y cerramos con un medio punto y ahora en esta misma cadena en esta misma vamos a hacer otra de 3 1, 2 y 3 y la vamos a cerrar en la misma que hemos cerrado antes la de 4, ¿vale? estar atenta a esto una cadenita de 3 aquí y ahora volvemos a subir con la cadena con 4 3 y 4 y nos vamos a la siguiente cadena y cerramos y ahora vamos a terminar con otra cadena de 4 2 3 y 4 y aquí no es el primer punto nos vamos a saltar dos puntos 1 y 2, 1 y 2, estos dos no se hacen, se hace en el tercero, cerramos la cadena en el tercero y hacemos un medio punto y mira lo que hemos hecho, veis, 1, 2, la cadena de 3, esto es lo que tenéis que realizar, vale, voy a hacer otro y os saltáis a la tercer punto los dos no lo hacéis vaya al tercer punto y tejemos 1 2 y 3 puntos y nos saltamos 2 puntos y hacemos 1, 2, 3 y 4 y nos vamos a la siguiente cadena y medio punto volvemos a hacer 1 2 3 y 4 nos vamos a la siguiente cadena y en esta misma cadena vamos a hacer una de 3 igual que aquí hemos hecho vale vamos a hacer otra cadena de 3 en la segunda cadena de, de esta referencia 1 2 y 3 y cerramos con un medio punto vale en la misma se cierra una de 4 y se cierra una de 3 y ahora volvemos a abrir 1 2 3 y 4 y ya nos vamos a la siguiente cadena y ahora otra vez subimos 1 2 3 y 4 y nos vamos 1 2 al tercer punto 1 2 no al tercero cerramos con un medio punto la cadena vale veis esta, esta, esta, esta y esta ahora vosotras hacéis esta y esta y nos vemos aquí bueno, pues ya es enorme este, pues la lana es gorda bueno, pues ya hemos hecho los cuatro ¿veis? una cadena aquí la cadenita de tres que se hace la misma que cerramos esta luego otras dos ¿veis? una, dos, la cadenita de tres y estas dos 1, 2, la cadenita de 3 1 y 2 1 y 2 cadenita de 3, 1 y 2 y ya estamos aquí que hemos hecho todo eso, ahora vamos a hacer vamos ahí ya no vamos a disminuir ni nada vamos a hacer y hasta el siguiente punto a siguiente cadena tejemos hasta llegar a la siguiente cadena Vamos a hacer ninguna cadena ya. Vamos a hacer las cadenas dentro de esto. Entonces, ahora ya aquí veis, pues vamos a realizar dos medios puntos. Uno y dos. Subimos con una cadena de tres, dos y tres y cerramos en la misma cadena con dos medios puntos 1 y 2 vale ahora nos pasamos a la siguiente ca cadena y realizamos dos medios puntos 1 y 2 subimos con una cadena de 3 1 2 y 3 y cerramos la misma cadena con dos medios puntos uno y dos veis ahora la cadenita de tres estaremos atentos a esto ¿eh? aquí vamos a realizar dos, cad dos veces dos cadenas de tres y luego explicaré el por qué. entramos con un medio punto solo hacemos un medio punto uno subimos con una cadena de 3 1, 2 y 3 y en el mismo este de 3 de que hicimos anteriormente cerramos con un medio punto volvemos, a, no nos vamos a ir a esta cadena no, volvemos a hacer otra cadena de 3 1, 2 y 3 y volvemos a cerrarlo en el mismo que hemos hecho esta aquí vale y tenemos dos en la cadena en este chiquitillo en este que hemos hecho antes tenemos dos vale a partir de aquí pasamos a la siguiente cadena y nos hacemos dos medios puntos es muy importante que hagáis esos dos porque no hace falta ahora voy a explicar el por qué un dos y 3 cerramos con dos medios puntos vale y ahora nos pasamos a la siguiente cadena con dos medios puntos 1 y 2 y subimos con una cadena de 3 2 y 3 y cerramos con dos medios puntos vale tenemos que tener en total 6 piquitos 1 2 3 4 5 y 6 muy importante que lo tengáis porque ahora os diré por qué bueno tejemos hasta llegar al siguiente parte o hago este y al otro dos las seis solas y ya esta es la última vuelta ya cuando lleguemos al final hacemos puntos deslizados vale y aquí dos medios puntos dos uno y dos subimos con una cadena de tres una 2 y 3, y lo cerramos. Ay, no, perdón. Nos vamos a la otra cadena y hacemos dos medios puntos: 1 y 2. Subimos una cadena de 3, 2 y 3, y lo cerramos en la misma cadena con dos medios puntos y ahora muy importante el de 3 nos vamos aquí y hacemos un medio punto y subimos una cadena de 3 1 2 y 3 cerramos con dos medios puntos con un medio punto perdón subimos otra vez 1 2 y 3 cerramos en la misma cadena ok la cadena chica que hicimos en la vuelta anterior dos cadenas de tres nos vamos a la siguiente cadena dos medios puntos dos medios puntos y subimos con una cadena de tres, Un, tres. cerramos con dos medios puntos uno y dos veis y ahora nos vamos a la siguiente cadena con dos medios puntos y cerramos con y nos subimos con una cadena de 3 3 1 2 y 3 y cerramos con dos medios puntos ¿Ve? 1 2 3 4 5 y 6 bueno, haced vosotros este y este nos vemos aquí y ya hemos terminado de esta forma pero nos vemos y yo explico bueno, ya estoy haciendo el último porque aquí ya cerramos me voy a la siguiente cadena dos medios puntos uno, dos y tres y cerramos y ya hemos terminado uno hemos terminado el Grammy como veis, ya se ha hecho muy largo y aquí hacemos un punto deslizado yo no voy a yo voy a pasar la bobina por aquí, porque no pienso esto es una muestra pues he hecho a vosotros solo lo voy a cerrar para que veáis que se queda bien cerrado aquí ya entonces, si esperáis, miren el Grammy. Como veis, muy lindo. Muy importante, ¿eh? Con la cadena anterior pequeña, tenéis que hacer dos cadenas de tres medios puntos. Dos cadenas, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Una, dos, tres. 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es muy importante porque si os esperáis, os enseñaré. Es enorme este que no entra en la pantalla. Espera, que le voy a poner más alto. Como veis, es enorme al lado del que yo hice. Pero es para que vierais bien el punto, ¿vale? Lo muy importante es que sepáis qué tenéis que tener. Para juntar este bolso tenéis que esperaros. Si sabéis hacerlo, estupendo, adelante. Que no sabéis hacerlo, tenéis que esperar. Porque este Grammy, este recuadro, a la vez que hacemos la última vuelta que hemos hecho, se va tejiendo dentro de otro recuadro del otro lado para ir terminando las puntillas y así es como se une entonces si no sabéis esperaros a que yo cuelgue dentro de dos semanas el pequeño bolso que voy a hacer ok porque hay que terminar si queréis hacer los recuadros mientras tanto pues dejad una hebra larga después de hacer las puntillas dejad un poco la hebra larga por si acaso que ha juntado de un sitio a otro o farte porque vaya de barata. En una, cuando unamos esto, cuando unamos, a ver si se quita eso, unamos esta parte con esta parte, y esta, esta y esta, esto y esto, tendremos que desbaratarlo, este lateral y este lateral, porque se van a hacer la puntilla a la vez que vamos juntando el, el recuadro. Y abajo pues será solo un lateral. Así que si os esperáis os lo explico. Y si lo sabéis hacer, estupendamente. Dentro de dos semanas habrá un pequeño bolso que yo voy a hacer con cola de ratón en color blanco. Porque lo quería haber hecho con gris pela de hilo nylon, pero gris oscuro. No lo sé. Ya lo veréis cuando esté terminado Y el que hice rojo para vosotras, pero he visto que este tutorial se va a ver mejor, he bajado más la cámara, para que vierais bien las puntadas, ya si por ejemplo, gente extranjera también que no entienda español pues me ve y entonces sabe por dónde vamos, ¿vale? bueno, espero que os haya gustado y y y si queréis esperáis a que yo haga el bolso yo voy a hacer uno de seis recuadros 6 recuadros y este es el, el recuadro. ¿Ves que hemos realizado? Pero enorme. <risas> Aquí más pequeño. O sea, os esperáis. Y si no, pues hacerlo vosotras con vuestra cuenta. Y ya está, no tengo más nada. Espero que os y enterado de todo. Eso es mi intención. Que no os enterado, pues, es preguntarme. Que no hay ningún problema. Que yo responderé lo más antes posible. Bueno, pues chao y gracias por verme. Hasta la próxima.